Estás entrando a... LARGEMO LARGEMO LARGEMO El universo oculto de Oxlack Investigador LARGEMO Se han realizado diversas producciones de muñecos que cobran vida Películas que nos han aterrado pero cuando terminan esas historias, pensamos que todo es ficción. Y eso no del todo debería ser cierto. Hace unos días me enviaron el video de una muñeca que parece haber cobrado vida. Se trataba de una muñeca de una colección que yo conozco. Veamos el video. que verán a continuación es parte de la historia de esta muñeca. Es un video que no les había mostrado. ¿Es una colección? Sí, es una colección. Es parte de una colección. Ahorita tenemos en la exhibición aproximadamente unas 20 muñecas entre vintage y antiguas. Este, son muñecas que datan desde 1910 aproximadamente, 1930. Desde muñecas de composición, hasta muñecas de vinilo. ¿Cuál es la más antigua que tienen acá? Ahorita tenemos esta chiquita. Es de composición. Eh, es una muñequita, pues aproximadamente de 1910. Así la adquirimos y no juntos. 1910, sí, sí se ve bastante antigua. Y mira, acá tenemos otra. Esta se ve muy aterradora. ¿Esta sí. cómo fue? Esta eh, venía con otro muñequito en este. En este? Era la, como que la muñeca del muñeco, ¿no? ¡Wow! Okay. Sí. ¿Qué muñeco? Eh, este es un muñequito, bueno, le puse la peluca, pero es eh, una eh, caracterización del bebé Gerber de aquella ah, época de aquella época, este es como Ajá. a los años cincuentas Un poquito más antiguo, o treinta 30's. 30's. <risa> Imagínate que se rina, en serio, en serio, en serio no se ven en la noche, no hacen ruidos, mueren dormir tranquilos. Solamente esta, ah. este, en una ocasión sí la vi que como que movió muy rápido su cabecita, pero no sé si sea el mecanismo que ya está viejito, si ¿sí quieres jugarla? este Y de repente sí, así como que movió sí, sí, su cabecita sí, sí. así ¿no? Entonces, volvió así, o sea, ella tiene un mecanismo, pero de repente un día tuviste que movió la cabeza sí, sola. Sí, Pero no sé si fue igual, o sea... Sí, sí, algo. tratas de pensar que no fue nada Ajá, extraño. buscarle una explicación. Tiene unas acciones muy interesantes. que tenemos aquí que tiene una expresión muy real. Sí, esa, esa, bueno, es un bebé, pero eh, no sé si tengan ustedes la misma percepción que yo, pero parece como un, un viejito. Sí, sí, sí, yo la, yo la adquirí, ¿el señor que me la vendió? Me la quedó porque le hicieron una semejanza del hijo que tenían ahí. ¿En el, serio? Que tenía una enfermedad. El señor me la vendió por, yo la adquirí esta la verdad por necesidad del señor, y se la compré. Y me la vendió más por la historia. Por la o sea que esto lo hicieron a manera de cómo era su hijo. Sí, cómo era su hijo. Y está, tenía una enfermedad. Pero sí me dijeron que el, el, nada más me decía que el niño, el niño está enfermito. Está muy frágil. O sea, esto se puede romper en cualquier, en cualquier momento, momento, ¿verdad? Sí, sí. Pero se ve como que tuviera vida. Vean las pestañas. No sé si se pueden ver los detalles de las pestañas. No, nunca ha cerrado los ojos. No, nunca ha cerrado los ojos? Imagínate el día que lo hicieron. No puedo creerlo. O sea, esto es muy, muy de miedo. A mí sí me daría cosa, sinceramente, a pesar de que yo veo, investigo y me meto en este mundo de lo paranormal, me daría cosa tener este tipo de muñecos en mi habitación. La muñequita la que tienes allá atrás también es muy antigua, ¿verdad? Sí, esta es muy antigua. Esta muñeca me la regaló este, un amigo de aquí de Saltillo, que tiene una casa de antigüedades. Buenísima muñeca. Este, y le llegó como una pieza y me la, me la regaló. Sí, muy lo que bien. lo hace tan especial es la peluca la sí, peluca que, puedes que le ponen. Sí, miren, ahí está. Aprovechando que nuestro amigo Alonso Gutiérrez, investigador paranormal de Monterrey, se encontraba en el mismo lugar, decidimos hacer un experimento con las muñecas antiguas y descubrir si alguna de ellas tenía algún tipo de energía anómala. Y si se fijan es... sí sube, pero es mínimo. Esto también, ¿por qué? Porque en el mismo ambiente hay cierta carga, igual el plástico puede tener cierta carga por el roce, ¿verdad? Pero si se fijan es mínimo incluso no alcanza a activar la alarma de que están por encima del un normal. Un campo electromagnético, lo que marca es un campo electromagnético. Exactamente. Ok, parece que alrededor hay la energía por ejemplo pues la de la luz, luz. la normalidad, nada que, que afecte o que suba el, el nivel a un, una cantidad de este, superior. Se marca por máximo al 38, ¿no? 38 también. También, como tiene batería. Puede activar. Vieron ahí celulares, hay mucha gente que está detrás de nosotros, entonces aquí no hay ningún tipo de manipulación. De hecho. Okay. aquí podemos darnos cuenta que está subiendo el número por arriba del 1. Igual si podemos alejar un poquito los, los eh, aparatos que tengan alguna especie de batería para que no vaya a influir en la, en la medición. Incluso igual 1.30. Está hasta el 1.30. ¿Pod ¿Podemos hacer otro experimento? Claro que sí. ¿Podemos llevar la muñeca a esa mesa de allá? Exactamente. Vamos a hacer esto. A Lo ponemos, nos alejamos y ahí está sigue subiendo, sigue subiendo. Vamos a hacer otra, otra prueba, otra prueba por ahí. Vamos a hacer esto. Sí. Vamos a hacer sí. Si te fijas sube, pero no ha subido tanto como no. la radiación que emanaba el otro muñeco. No. Incluso, incluso hasta el tercero La prueba se le realizó a otras muñecas y ni una marcó niveles tan altos como la primera seleccionada, que era la más antigua y con una historia misteriosa. ¿Será que algunas muñecas de la colección de Morgana Dolls tengan algún tipo de energía o maleficio? Aquella noche de experimentos solo fue interesante por los resultados anómalos que obtuvimos. Pero meses después, con el video de mi amiga Sofía, podemos comprobar que hay algo raro en las muñecas antiguas. Ya sí, ya sí, oye, yo también, pues ya las hubiera quitado, pero a la doctora le gustan bastante las muñecas, pues ella tiene su... Y todo de Morgana Dolls, donde vende muñecas y hace muñecas, y sí, ya sabes. Entonces, pues a ella le encantó, o sea, y súper encantada porque se moviera, y así, yo con un chorro de miedo, te lo juro. Pues, tipo, pues, estaba grabando un video para una amiga, porque le dije de que, ah, estoy en trabajo, mira estas muñecas. Y ya, pues estaba la cancióncilla, yo cantando, y las grabé, y pasó eso, y yo, yo no me había dado cuenta, así como que muchos, o sea, Solamente como que vi que se movió algo, pero yo dije, ah, pues a veces así como que, no sé, se resbaló o algo así. Y luego me dice mi amiga de que, oye, se mueve, se levanta el brazo y yo dije, ay, no, qué miedo. Esta historia no terminará aquí. Prometo que apenas podamos viajar a Santillo iré a investigar más a profundidad este extraño caso. Por el momento... Cuéntenme en los comentarios si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal con alguna muñeca. Suscríbanse a mi nuevo canal Larkemo, denle clic a la campanita y compartan este video. Mientras tanto, yo los estaré esperando en el siguiente video. Antes de continuar recuerda suscribirte al canal, pero lo más importante de todo es que le des clic en la campanita y le pongas en la opción Todas.